Me gustaría resaltar algunas cosas importantísimas, la cuestión de la situación mundial, el análisis que tenemos que tener de esta coyuntura, cómo se da este declive de unos, el ascenso de otros. Y bueno, con mucha conciencia de que el imperio, dice Ricardo Patiño, no va a entregar las llaves y podría incluso costarnos el planeta en el camino, lo cual pues es algo, digamos, dramático, no, trágico, lo dice lo dice Ricardo. Y bueno, tener en cuenta que Estados Unidos va perdiendo esta hegemonía y que tenemos que resignificar también el lenguaje, empezar a llamar las cosas por su nombre. No podemos seguir con el lenguaje del imperio, no podemos asumirlos como jueces y en ese sentido abandonar el lenguaje de las sanciones porque no son autoridad a nivel mundial, no son jueces que se han ganado un espacio, sino más bien están en una actitud de piratería en el mundo. Los nuevos piratas del siglo XXI que además eh, no, solo, no, no atacan a través de barcos, sino atacan a través de las grandes instituciones del mercado mundial. Y qué bueno, poco a poco también se van acercando a nuestros territorios, porque no basta con esa riqueza, digamos, virtual del mercado, sino que también se quiere eh, avanzar hacia la apropiación de los territorios y de las riquezas que en nuestro continente son numerosas. Eh, creo que es muy importante ponernos a estudiar este documento de la Estrategia de Seguridad Nacional que surge el 12 de octubre de este año. Eh, con el gobierno de Biden y bueno tener mucha conciencia de lo que implica este mundo multipolar y el nazismo que nos preocupa muchísimo como un ascenso que se va convirtiendo no solamente en ideología que ya era sino ahora en fuerza política en el mundo y en América Latina. Estos datos que ha dado Ricardo me parecen sumamente graves pero que tenemos que tener precisamente en cuenta para ver cómo vamos avanzando, ir desnudando este lenguaje también eh, en donde eh, va primando una fobia, una fobia a la democracia, a los pobres, a la, la misoginia y tomar en cuenta que este ascenso del fascismo y del nazismo tiene que ver no solamente con el, algo que ellos están haciendo bien, sino también un vacío que estamos nosotros produciendo. Es decir, hay algo que nosotros también estamos no estamos haciendo en lo ideológico y también en lo organizativo. Eh, los triunfos electorales no hemos tenido resultados contundentes, o sea, tenemos resultados en los cuales hay países donde el nazismo avanza a 49% y que tiene que preocuparnos. Entonces no es una cuestión solamente de festejar eh, esta nueva fase del, de los gobiernos progresistas, sino también tomar eh, conciencia de las tareas, los retos que tenemos que avanzar en adelante. Y bueno, estos retos, eh, algunos de ellos que menciona Ricardo, son que necesitamos una estrategia común, clara, de mediano plazo y de largo plazo para América Latina. Un proyecto que nos permita avanzar hacia donde queremos ir con toda conciencia. Quizá el foro social no sea, digamos, eh, no logra convertirse realmente en la única estrategia hay que trabajar con gran cohesión, hay algunos esfuerzos, el Grupo de Puebla, pero estamos construir pues, una agenda, una estrategia común y clara. La estrategia antiimperialista también, el antiimperialismo tiene que ser algo que, que necesitamos además demostrar la necesidad de que nuestro proyecto tiene que ser antiimperialista, porque además Estados Unidos, que se... Uh, que se pone el derecho ¿no? de, de, de ser el gran luchador por los derechos humanos, por la democracia. En realidad, en la historia, cuando uno analiza los datos, cuando uno analiza el, el recorrido que ha tenido la historia de los Estados Unidos, nos hace ver que más son las, eh, las invasiones y las ocupaciones y, digamos, todo el los asesinatos incluso ¿no? en, en dentro de nuestros procesos, que bueno, ellos no pueden ser eh, un referente de salvación o de transformación. Más bien nos quieren como súbditos y como vasallos. Eh, también la necesaria alianza interna, amplia, popular y productiva. Esto me parece de lo más relevante porque, bueno, no podemos... Eh, tomar este espacio que nos han dejado, como si, digamos, estas propuestas de transformación solamente se aboquen a la cuestión de la distribución, sino que necesitamos ir pasando a, a, una, a un planteamiento de producción, de cómo vamos a, a producir también esta transformación, cómo vamos a entrar en la cuestión de... Eh, de la resignificación también del trabajo. Y yo aquí quisiera recordar justamente a Marx en la ley del valor. ¿Quién es el que produce realmente? Es el trabajador. Pero toda la inversión de la economía capitalista ha significado el convencernos de que es el capital el que produce. Y por eso decimos, no hay capital, no hay nada. Cuando en realidad tienes ahí toda la gente que quiere trabajar, tienes ahí un montón de recursos naturales, pero si no hay capital, no hay nada. Tenemos que ir cambiando esa visión y poner, digamos, desfetichizar la economía, mostrar que este proyecto de transformación es también un proyecto productivo. Y bueno, las, los retos de las luchas ideológicas que tenemos que dar, el gobernar con el pueblo, y yo aquí quiero enfatizar nuevamente que el nombre de este coloquio se lo debemos a Ricardo Patiño. Precisamente en una entrevista que estuvimos conversando sobre este tema, él nos decía, bueno... No solo tenemos que gobernar con el pueblo, gobernar para el pueblo, sino gobernar con el pueblo. El pueblo no solamente puede ser beneficiario, sino que tiene que ser constructor, diseñador, fiscalizador del proceso de transformación en el que está inmerso.